los Sandoval, médico geriatra, para que nos ayude a comprender un poco toda esta situación. Doctor Sandoval, ¿cómo está? Buenos días. Que, que está atravesando esta persona en particular, Andrés García, pero que puede ser el caso de, de, de muchas, muchos adultos mayores también, ¿cierto? Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Mire, hay, el envejecimiento es heterogéneo, quiere decir que no todos vamos a envejecer Eso. igual. ¿eh? Ajá. Hay gente que a los 60 años están muy mal. Están dependientes, postrados, ciegos, con diálisis, amputados, etc. Y hay gente que llega a los 80 en excelentes condiciones. Sí, sí. Manejan auto, trabajan, conducen empresa y hasta se casan. Sí, sí. Entonces, es totalmente heterogéneo. No todos vamos a envejecer igual. Correcto. El, al medio viene a estar el envejecimiento habitual, sí. no normal, habitual en promedio. Sí, sí. Entonces, para lograr un envejecimiento exitoso hay varios componentes. Hay un factor genético que es importante, 20%, pero también hay dos factores importantes, uno que se llama los estilos de vida, Ajá. que practicó los buenos, los buenos estilos de vida y evitó los malos. Uh -huh. En los buenos es la dieta sana, el buen deporte, la actividad mental, la actividad social y los malos obviamente el alcohol, el tabaco, las drogas, la vida sedentaria, etc. Uh -huh. Y y bueno, también algunas trampitas sociales como cirugías plásticas, que también son perfectamente aceptadas. pero En el caso del señor García, es un hombre que tiene 80 años, que tampoco he puesto el límite entre 60 y 80. Sí. sí, claro. Él ahí, cuando filma sus novela, está a los 60, 70 y está muy bien, muy bien en muy sí. buenas condiciones. Por eso sorprende verlo ahora en este estado de salud, ¿no? Pero a él, a él se le ha venido una enfermedad muy grave, que es la cirrosis. Ajá. Y la cirrosis es una degeneración del hígado, el hígado se fibrosa y ya no empieza a funcionar bien. Uh -huh. Y ese sí es un declive, porque no solo se compromete el hígado propiamente, se comprometen los vasos sanguíneos internos, etc. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, el, la fibrosis son tres generalmente causas. por tres causas. Uh -huh. Alcoholismo, que yo no estoy diciendo que lo no, sea claro, el señor, claro, claro. es una causa. Uh -huh. Otra es la hepatitis viral, generalmente la B y la C, la que desencadena o cirrosis o cáncer de hígado, que es peor. Uh -huh. Y la tercera es la degeneración grasa. Primero, hacen en un hígado graso se hincha el hígado, se empiezan, se empiezan a reventar los hepatocitos uh -huh. y se fibrosa. Perdón, doctor, Entonces, ¿y eso de la hepatitis que usted menciona es porque le haya dado esa enfermedad en cualquier momento de su vida o ya cuando es muy adulto? Muy no, bien? podría haber sido en cualquier momento. ¿También hay, condiciona que sea, por la, ejemplo, en la niñez? en el, La en el... A... Generalmente ocurre en la niñez. Claro. Y esa es la buena, la benigna. Con eso no pasa nada. No mata. Okay. Y generalmente se transmite fecal oral. Algún niñito que tenía un pan uh -huh. se, limpió mal, se limpió mal y en las manos compartió el pancito y contagió medio salón. Bueno, lo comió. Uh -huh. bueno, y la hepatitis B y C sí se transmite como el SIDA. Claro por relaciones sexuales y transfusiones ah. sanguíneas y tatuajes uh -huh. pero vamos a escuchar precisamente ¿no? lo que dijo para conocer parte de su vida de este actor lo que dijo en una entrevista precisamente sobre las relaciones que tenía amigos quizás estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil pues vamos a ver qué nos dicen y qué nos informa Bien, ahí está una de las últimas declaraciones sí, que ha tenido, ¿no? Pero hay, hay otro, y, y eso le queríamos consultar, doctor, eh, hay otra otro momento de esa entrevista donde él confiesa, donde él, di, él dice que, que utiliza para el tema ya sexual, sí, puntualmente, sí. un tema que le denomina él una bombita, una bombita sexual, para poder estimular, ¿no?, se entiende, su, su pene pues, ¿no?, eh, eh, ¿Cómo es eso? Explíquenos, por favor. Son unos aparatos que los coloca el urólogo. ¿Ya? No, no es que uno compra y se, y como un preservativo X con efecto retardante, no. Esas bombitas se introducen, las pone un urólogo o un cirujano plástico ah. y, y son una especie de, de... mantienen una erección permanente, ¿no? Entonces uno como que las insufla, hay una erección y podría... ¿Y ¿Eso un... ha podido afectar su salud mm. No, no, no. Uh -huh. el, el señor García tiene cirrosis uh -huh. y eso lo ha tirado abajo. Esa, ¿Esa es la es... principal complicación. Eso es la ¿no? principal. Ahora, lo la fibromialgia. En... Eso es las otras enfermedades. La fibromialgia, la fibromialgia... es dolor, de... dolor algia ah. es dolor y fibro, uh -huh. la fibra, o sea, es dolor muscular. Uh -huh. Y esa es una enfermedad que, de dolores, de artrosis, que viene los dolores, los achaques. Uh -huh. Eso es secundario. Eso es lo que estábamos haciendo referencia. Y, y a ver si, si usted nos vuelve a explicar, porque ahí aprovechamos el tema del, del gráfico, ¿no? O sea, el es un implante, implante ¿no? Como le digo, es un implante que lo, lo, introduce, que lo, lo introduce el urólogo. Ah, no es que alguien va a la tienda y se lo pone solo. Claro. No, claro. Lo tiene que Hay poner que un profesional con experiencia y generalmente un urólogo, no cualquier médico. Tiene que ser un especialista... En este campo, ¿no? Correcto, yo, pero... por ejemplo, no sabría ponerlo, yo soy geriatra, yo soy clínico. Correcto, claro, pero, pero eso, o sea, no tiene nada que ver, en, o no tendría mucho que ver en, en el actual estado de salud de... No, el señor García es un actor que se ha jactado de haber tenido muchas parejas sexuales. Mucha actividad digamos, sexual, se Exacto, claro, él entonces, mismo lo ha dicho, ¿no? Él debe mantener, un, por ejemplo, un ritmo, un performance, y para, entre comillas, no quedar mal con sus parejas sexuales, ha tenido que aplicar, a, a recurrir de estos de artefactos. Uh -huh. ah, okay. Pero eso no tiene nada que ver, probablemente ya lo, lo debe haber estado usando desde los 60, 70 ya es su vida privada. Uh -huh. okay. Pero lo que es público es la enfermedad que es la cirrosis, que es una enfermedad degenerativa. Uh -huh. Ahora, un enfermo con cirrosis puede vivir tranquilo, pero por decir, recae en el alcohol y se viene abajo. Uh -huh. Uh -huh. O se estriñe por eso es que los cirróticos no pueden estar estreñidos, tienen que estar tomando sus laxantes periódicamente o cualquier infección. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que el... el el hígado es un laboratorio, entonces todas las sustancias tóxicas las limpia el hígado. Cuando uno está estreñido y el hígado está funcionando mal, esas sustancias tóxicas están más tiempo... Y llegan al cerebro y lo, lo entorpecen, lo embotan. Ajá, Entonces, mira. el tratamiento es laxante y purgantes. Doctor. Básicamente. Y, y, y además, por ejemplo, de, del tema netamente del funcionamiento ¿no? orgánico, el, el tema, por ejemplo, psicológico o del estado de ánimo también, ¿cuánto influye? Porque ahí de lo que hemos estado ¿no? leyendo y conversando con, con Cintia es, por ejemplo, de que él vive solo, que tiene una mala relación con sus hijos, lo ha manifestado incluso eh, públicamente, que, que no les va a dejar nada en la herencia, en fin, la hay depresión. un conflicto ahí durante mucho tiempo y por como declara también dirá la impresión ¿no? de que estuviera un poquito con el tema también de depresión no, quizás. De hecho lo está, ahora como dije hay varios tipos de envejecimiento y, y parte de tener un envejecimiento exitoso de llegar a los 80 en excelentes condiciones, no solamente los médicos en lo físico, lo mental, lo social. Uh -huh. Si una persona está aislada, encerrada, metida en un cuarto sin luz, sin contacto, eso es parte de un... Claro. En contra de un envejecimiento uh -huh. exitoso correcto Entonces, él sí está deprimido, pero aparte está aislado, tiene factores para envejecer más rápido. Mm -hmm. Perfecto. Bien, doctor, gracias Bien. por explicarlo, ¿no? muy importante, Sandoval. además siempre también tener muchísimos cuidados con la salud. Ya lo habíamos hablado, entonces nos vamos de inmediato a una pausa pequeña, Lucho. Así es, pero miren lo que tenemos en instante y con quién estamos. ¿ah?